las lágrimas, así como nos limpian sucios en los ojos, muchas veces nos limpian sucios que caen en el corazón. Quizás por eso Leonardo da Vinci decía que las lágrimas vienen de aquí y no del cerebro. Es que el llanto es la luz al final del túnel para esos sentimientos que se nos han enterrado por dentro. Y si así lo quieres, es como la lluvia que se desliza por tus ventanas y te produce inspiración o recogimiento. No importa si su causa es la tristeza, pues te digo que en medio de ella también he podido redescubrirme, reconocerme dentro de otras facetas y ser rebelde ante esa exigencia superflua de estar siempre felices. Sí, se vale llorar en la pérdida de aquellos a quienes amamos tanto, igual a como se vale llorar de alegría por ser capaces de superarnos, vencer obstáculos y comprender que equivocarnos no es razón para dejar de amarnos. Ni la sonrisa es solo digna para lo perfecto, ni el llanto existe solo para etiquetar malos ratos. Él tiene un poder liberador y muchas veces actúa como reloj despertador cuya presencia nos permite reconocer nuestra inconsciencia y aprender de la experiencia para encontrarle más sentido a nuestra existencia. Entonces, querida comadre o compadre, si es tu caso en este momento, que corra el llanto y que arrastre el fango. Que corra y limpie para que el corazón brille. Si lo sientes, llora y que esas lágrimas rieguen las semillas de esperanza, de sabiduría, de alegría y de conciencia que están sembradas en tu propia tierra. Sí, que venga el llanto y nos despierte. Que venga y nos haga humanos. Que nos ayude a recordar nuestro derecho a sentir porque eso también es ser libres. No significa ser débiles significa ser reales, siempre que sea necesario, deja que fluya y compruebe que estamos vivos igual a cuando nacimos, es permitirle que arribe y nos haga mejores, y si es preciso, que nos ayude a arrepentirnos, a perdonar y perdonarnos, y luego consentirnos, volver a amarnos, desahogarnos y no tratar de ser guapos, descargarnos y recobrar el aliento para levantarnos, sentir el viento, mirar al cielo y volver a comprometernos, comprometernos de nuevo y a un nivel nuevo para comenzar a ser los superhumanos que quizás no hemos venido siendo. Es menester llorar para que las aguas de nuestra vida vuelvan a serenarse y se conviertan en fiel espejo donde te asomes y no solamente veas tu cuerpo, donde te asomes y veas tu corazón con sus ojos abiertos, limpios, despiertos, percibiendo profundo y más allá de las formas, más allá de los nudos, y sin los sucios que nos caen en el trajín de los días por los ambientes emocionales turbios. Sé libre, corazón. Las mejores lágrimas son las del reencuentro con nosotros mismos, las de sentir la plenitud de estar vivos ahora, porque el universo así lo quiere, por encima de lo que ayer hicimos.